I'm yeah. Diga que vivo por la comunidad, no es así, a mí solo me importa mi estabilidad mental No quiero tu trauma emocional, cuida tu forma de hablar Y si no es sobre mí, no voy a escucharte, tengo que dejar claro que yo soy aparte Decir que amo el cine y disfruto del arte, es parte de mi plan para Saca la cartera, paga por la entera. si el que invita es el que gasta y eso lo sabe cualquiera Mi mente ya no tolera que quieran de alguna manera dañar la imagen de una persona buena con mala vibra Yo busco es alguien que me sirva, no hablo con libras porque me desequilibran Lo no hablo con Pisces porque son una mentira, no quiero que